Despierta, despierta. No, estoy despierto, estoy despierto, estoy despierto. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? No, no, no, no, no. que me, me, me vas a despertar. Si sí, acabo de venir a hacer deporte, y voy no a meterme a la misma ducha. ¿Qué te cuentas? Sí, he recibido el email. Pues estoy encantado. Hace tiempo que no recibía un... Un cargo tan original. Sí. Ya lo creo, Yolanda, sí. Es un reto. Esto para actor... para un actor es un reto, pero un reto grande, grande, además. Este uh -huh. soy yo. Un actor frente a un reto. Uh -huh. Es increíble. Antes, los guiones te llegaban a casa. Te señalabas con rotulador tu parte, te aprendías el texto, lo soltabas, cobrabas, <ríe> y punto. A por el siguiente curro. Ahora todo es rarísimo, que si transmedia, cross storytellings, low-ghost, todo está lleno de moderneces. ¿Cómo? ¿Pero cómo que no me vas a decir qué personaje interpreto? ¿Que no hay guión? ¿Que surgirá por el camino? Pero no, no entiendo nada. No, no, no, no que vaya que, que, que es maravilloso que es maravilloso este proyecto tiene una pintaza buenísima si sí, ya lo sabes tonta pues por eso estoy contigo y por los papelazos que me consigues escucha y el, el palo selfie ese me lo, me lo trae alguien de producción allí al camino o cómo que lo compre yo en el chino vale bueno, vale bueno, pues lo compro en el chino. vale ¡Listo! Hola amigos, ya me conocéis, soy Ismael, soy actor y voy a protagonizar una película rompedora Sí, sí, rompedora, no hay guión, no hay equipo Me han dicho que me compre un palo selfie en los chinos, pero está agotado pero estoy encantado, estoy encantado, porque a mí estas moderneces del cine tienen como un rollo, una espontaneidad, una naturalidad que, que es súper auténtico. Un personaje en una película tiene un arco de transformación. Al principio piensa o es de una manera y al final piensa o actúa de otra. Se supone que esto le tenía que pasar a mi personaje cuando rodáramos la película. Pero... no antes. A mí me pasó antes y, además, de verdad. ¡Guapa! ¿Que qué tal? Que es de coña, ¿no? La madre que te parió. Mira, me han levantado las 7 de la mañana. Llevo una hora andando. Haberme dicho... Como que te había dicho, yo pensaba que eran etapas normales, Ya Cuesta arriba como las cabras, tío. Y aquí la gente está preparada. Sí. Es que hubiera venido con ropa de deporte, Yo pensaba que era, por pues, yo qué sé, hasta por la ciudad. Voy por el monte, mira, toda la gente que he preparado está. Vale, vale. Venga, venga, duerme. Yo aquí sigo. A ver si me dan de desayuno. Estoy que más físico. Venga, un besito. Por no mandarte otra cosa. Venga. Adiós. Miguel Ángel, ¿qué, ¿qué ha pasado? Bueno, pues... Eh, ha sido resumiendo y para... Súper sencillo. Se resume una palabra que está en el diccionario de la lengua española, que es engaño. Es un engaño eh, absolutamente programado. Eh, primero el Estado nos llamó, el Estado nos necesitó, el Estado nos quiso, el Estado nos arropó. Bueno, y cuando acudimos a 62.000 familias, a ese llamamiento de ayuda que nos, hacía, nos pedía nuestro Estado, nos encontramos dos años después pues, en una auténtica trampa, en una auténtica estafa cometida por nuestro propio Estado. Bueno, se han recortado retroactivamente los derechos de miles de familias eh, con unos recortes de hasta el 50%. El 80% de, de lo que invertías te lo daba el banco, con lo cual hay 62.000 familias ahora mismo atrapadas en una inversión prometida y firmada en el Boletín Oficial del Estado por su Majestad el Rey y muchas veces se nos compara como con los preferentistas y de hecho pues tenemos un parecido, somos una especie de preferentistas energéticos. ¿Y ¿Os estaréis pensando lo mismo que yo? Otros estafados más en España. Bienvenidos al club. ¿Qué le vamos a hacer? Te han engañado a ti, pero a mí no. ¿Es injusto? Claro, pero no es mi problema. Idea equivocada número uno. Esto no me afecta a mí. Idea equivocada número dos. España es un país energéticamente pobre... ...y por eso dependemos del exterior. Idea equivocada número tres. Como no es mi problema y no afecta a mi bolsillo... Yo no tengo nada que hacer. Esperaros, esperaros que vais a alucinar igual que aluciné yo. ¿Quién ha cometido esta estafa? El Gobierno de España. Y vosotros y yo, ¿qué somos? Ciudadanos españoles. No entendéis nada, ¿no? Pues seguid atentos, que todo esto no os lo van a contar los medios de comunicación de masas. Para que lo entendáis rápido. Capítulo 1. Europa le dice a sus gobiernos. Chicos, ...vamos a reducir las emisiones de CO2... ...porque esto del cambio climático tiene muy mala pinta... ...y si no hacemos algo vamos a morir todos intoxicaditos perdidos. ¿Solución? Energías renovables... ...son limpias, son baratas y no contaminan... ...al principio es caro... ...porque hay que fabricar la tecnología y tal y tal... ...pero luego a medida que se perfeccionen... ...y se fabriquen más y más placas solares... ...terminará siendo rentable... ...y total, el petróleo, el gas y el uranio... ...son muy caros y contaminantes... Así que, ¿qué hicieron los países europeos? Invertir en renovables. ¿Qué hizo el gobierno de España? Dijo, ¡uy! Mira esta inversión económica inicial en la tecnología. Casi mejor que la hagan los emprendedores. Que nos encantan los emprendedores. Nos dan mucho prestigio y mucha marca España. Así que en el año 2007 se lanza en el BOE un llamamiento animando a la gente a invertir en renovables. A ver, más o menos... Os lo estoy contando de aquella manera para que me entendáis. Como soy una persona inquieta y siempre he pensado, y lo digo así con toda sinceridad, que, que el dinero es para no, no es para tenerlo en una cuenta corriente, sino para arriesgarlo, para, para que dé vida, para sí. que cree riqueza y para que... Y para que, para pues, moverlo y para emprender. Para emprender y para, para, para es sí, sí, para, sí. para, para, para eso, uh -huh. para ganarlo o para perder, pero que cree riqueza y que cree puestos de trabajo y que cree, uh -huh. eh, que cree vida, en una palabra. Sí. Eh, entonces... Yo sabía que si vendía las vacas, que tenía un ganado estupendo, un, pues iba, iba a obtener un dinero, algo del material también lo podía, podía recoger una cantidad determinada. La inversión pues, a medio y largo plazo podía producirnos un, un beneficio que, que justo coincidiría con mi jubilación y pues sería un refuerzo a, a, a mi modestísima eh, jubilación como autónomo de la agricultura y la ganadería. Que es, está a la misma altura que cualquier industrial, también autónomo. ¿Y tú por qué estás aquí? Pues yo, Jota, soy actor y vengo a. Me ha salido una película relacionada con todo este tema de, las, de la estafa de, los, de, las, de las energías renovables. Y de no terror. sé. Ni, ¿eh? De terror. No y he venido a informarme un poco porque la verdad que no. Estaba totalmente desinformado y, y ha sido todo de nuevas. Para mí había leído algo en la prensa, en los informativos y tal, pero bueno. Tú veo que tienes un... ¿Cuánto tiempo llevas caminando con todo eso? Pues empecé, llegar a Ponferrada el primer día, el jueves, y... y hoy aquí la segunda etapa. ¿Y qué tal? Qué impresión es la tuya. ¿De la gente que viendo. estoy conociendo? Sí. Pues mira, te voy a ser sincero, me parece, con toda la gente que he hablado, me parece que tienen todos en común, que son buenísima gente, que dentro de estar eh, deshechos y muy perjudicados y con unos problemas increíbles por por los daños económicos causados y, y psicológicos, ¿no? Pues veo a la gente que quizá por la condición social y por la educación que tienen les veo como bastante serenos y, y tranquilos de cómo estaría yo en una situación de injusticia. Mira, así. es curioso porque en, en realidad una de las máximas que tenemos casi todos los que nos agrupamos en, alrededor de la fotovoltaica uh -huh. es que intentamos hacer de la necesidad virtud. Y es algo muy importante, porque si efectivamente con la que nos ha estado cayendo durante los últimos años, sí. se nos hubiésemos derrumbado, uh -huh. todo se hubiese ido a la mierda. Sí. Entonces, del, del, del sacrificio, del dolor de todos, tú lo habrás visto. Hemos hecho juntarnos sí. y empujar. Sí. Capítulo 2. Tenemos a mucha gente que en esos años invierte en renovables, grandes empresas, Pequeñas empresas, gobiernos extranjeros, particulares, gente que tenía dinero y gente que no lo tenía, y pidió un crédito porque quería participar en un proyecto que, como bien han dicho, a la larga generaba un beneficio para todos nosotros. Pero de repente aparece una mano negra misteriosa y el gobierno de España dice: Donde dije digo, digo Diego. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo me encuentro? Ha pasado el tiempo, después de, de haber metido el dinero aquí, pues ahora he tenido que mal vender y suerte yo tengo para ir mal vendiendo pero hay gente no hay gente que están colgados pero colgados a ver si de bien porque yo yo hago honor a mis compromisos yo siempre pago siempre es lo que me he enseñado en mi casa y es lo que saben mis hijos y es lo que hacía mi padre y mi abuelo siempre hemos cumplido siempre tenéis tres hijos sí tenemos sí. tres hijos así ah, estáis casados no bueno, no pero tenemos, tenemos, tenemos tres hijos. hijos y ellos cómo lo, cómo lo viven son pequeños. Ah, Ahí, tenemos para. una chica de 17, casi 18 años, otra de 15 y uno de 7. Ellos han visto todo este proceso también, ¿no? Cómo cerró la cooperativa, cómo tuvimos que cambiar de lugar de residencia buscando una manera de trabajar y todo eso. Pero son gente valiente también, porque ven que nosotros tampoco nos hemos achantado, ¿no? no... Eh, como era una cooperativa, los trabajadores participábamos en la empresa, ¿no? Entonces teníamos deudas con los bancos y demás que no, a las que no pudimos hacer frente y entonces, bueno, aparte de perder el trabajo, pues hemos perdido eh, nuestro patrimonio personal, aún nos quedan eh, deudas que no sé si las voy a poder pagar algún día. De alguna manera pues me han convertido en un excluido social. Estoy destrozado. ¿Qué hace una niña tan guapa aquí en la Plaza de la Catedral? Sí, hemos venido del Camino del Sol Ajá. a luchar junto con Ampier para, para ver si, si el Estado, el Gobierno, el ministro Soria, nos deja poner en el planeta estas energías renovables. Pues porque son los que mandan en realidad. Aquí los, los, los gobiernos son unos títeres. Eso es fundamental que lo entiendas. Que aquí quien corta el bacalao son las grandes compañías, eh, las grandes empresas que se dedican a comercializar o a producir eh, la energía. ¿Por qué? Porque es un pastel muy grande que genera beneficios muy grandes. Por lo tanto, hay unos intereses muy potentes. Es importante que entendamos que el acceso a la energía eh, es fundamental para vivir, como el acceso al agua. Y por eso debería de ser un derecho humano. Sí, hay granificado en toda España y, bueno, en, en Navarra estamos hablando de más de 8.600 que cuando nos llamaron desde el gobierno para invertir y, y bueno, cada uno hacer un plan, se socializó el tema y en Navarra estamos 8.600 personas a, afectadas con esta diarrea legislativa. Cuando te metes en un tema así, en una inversión de este tipo, ¿No se os podía pasar, o sea, está claro que es ser ventajista el, el, el opinar y el, y el analizar las cosas cuando ya han pasado, ¿no? Pero en ese momento no se os pasaba ni mínimamente, por, no, o sea, ¿no te lo planteabas ni mínimamente que pudiera pasar algo así? ¿no? No, no, no solo no me lo planteaba, es que yo lo pregunté. Y a mí lo que me dijeron es que tanto el gobierno de Navarra como las entidades financieras, que esto tenía una garantía de Estado. Capítulo 3 en el que entramos vosotros y yo de nuevo. Y como estamos muy cansados ya de tantas desgracias, seguimos pensando igual. Pobrecitos, si les han engañado, pero esto no me afecta a mí, no es mi problema. Por una vez, me he librado yo. Los inversores internacionales que han demandado al Reino de España en las Cortes de Arbitraje Internacional, en Washington, por ejemplo, o en, en Suecia, sí. ¿vale? Dicen, estos inversores es posible que ganen, y yo tendré que indemnizarlos. Dice, pero al españolito de turno, que no puede ir a esas cortes internacionales que tiene que demandar a través de los tribunales españoles, lo más probable es que lo pierda. Claro, esto, en palabras del secretario de Estado de Energía, es muy grave. Está diciendo que la justicia no es igual para todos. Capítulo final. Repasamos. El Estado no cumple lo pactado con esta gente. Pero es que esta gente no es solo esta gente. Es también grandes empresas extranjeras, incluso gobiernos como el alemán o el japonés, ...que invierten en fotovoltaicas en España... ...porque es uno de los lugares de Europa con más horas de sol al año. Entonces, el gobierno de España se pasa el decreto real por el forro... ...y España se convierte en el país con mayor número de demandas del mundo... ...por incumplir el tratado de la Carta de la Energía. ¿Y quién va a pagar el pato de todo esto? ¡Adivina! ¡Exacto! Los ciudadanos españoles... ...que como no espabilemos con este tema y nos pongamos las pilas... ...nunca mejor dicho... Después de rescatar bancos, vamos a terminar pagando a las eléctricas por abanicarnos. El sol es gratis, esta gente ha pagado la tecnología y a nosotros de momento ya nos han colado un impuesto al sol. Si es que ya íbamos bien, si es que íbamos en el buen camino, lo que pasa es que ahí, el, el lobby energético dijo no, no, no, no, no, esto se nos va a ir de las manos, porque ahora fueron 60.000 familias. ¿Pero qué pasa si somos 3 millones de familias, 5 millones de familias, 10 millones de familias? ¿Qué pasa? Porque, vamos, esas grandes compañías se abrían en una situación muy, muy, muy apretada. ¿Y qué tiene que pasar? ¿Y hasta dónde tenemos que llegar que vaya aumentando el número de familias? ¿O porque si, si hay un bloqueo eh, informativo sobre este tema? Porque no quieren que se sepa. Y, y bueno, y del boca a boca tardará mucho tiempo en ¿no? que más gente se vaya concienciando, ¿no? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar? Mira, eh, es muy sencillo. Esperar. Porque es que esto no lo para ni Dios. Esto va a ser así, sí o sí, Y ellos lo saben. Lo que quieren es estirar, estirar el chicle. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente, los pioneros, los primeros que apostaron por eso, la gente que empezó a tirar de las energías renovables en este país, van a ser las víctimas. Yolanda, Yolanda. Hola, guapa, que te cuentas? Sí, sí, perfectamente. personaje que voy a interpretar en la peli. Ay, Dios mío, qué nerviosa. Espérate, Yolanda, espérate. Uf, uf, suéltalo. De mafioso eléctrico. Joder. Yolanda, por Dios. Nada, pues que yo todo el fin de semana con esta gente. Con esta pobre gente que les hará prestar como a las hormigas. Pues claro que les he cogido cariño, Yolanda, les he cogido cariño y es que, además, es que, date cuenta que, que esta gente lucha por una causa justa. Sí, sí, que es una causa que nos afecta a todos nosotros. Y te digo una cosa, ¿eh? A los futuros hijos de nuestros nietos también. Sí. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Sí, interpretar a los malos es más reto que, que interpretar a los buenos. ¿Quiénes son estos hippies perroflauticos de las fotovoltaicas que vienen aquí a joderme a mí cuando estoy chupando del bote desde el franquismo? ¡Coño! Vamos a ver que el plan de producción, que el plan de producción de la energía lo redacté yo mismo, cojones. No, más, de, más interior, más interior y como con más fuerza, más, más mafioso, tío, más mafioso. Isma, más mafioso, tú sabes. El boletín oficial del Estado lo escribo yo con la punta de mi salchicha. Que el carbón y el petróleo ensucian... Pues ya dejarán de ensuciar, ya se limpiará. ¿Que contaminan? Pues ya inventaremos algo para descontaminar, coño. a mí qué me importa que el sol... ¿Pero a mí qué me importa? ¿Pero a mí qué me importa que el sol sea gratis? ¿Pero a mí qué me importa que el sol sea gratis? O sea, quedarme yo sin tajada. De eso nada, fotovoltaicos. De eso nada. No os vais a quedar con mi chiringuito, fotovoltaicos. De eso nada. ¿Eh? De eso nada. <risa> Camino del sol Toma uno Cámara Sonido Y acción